Hoy os traigo una receta de costillas al horno con una salsa espectacular. ¡Venga, vamos! Aquí están costillas, unas costillas de cerdo, que la he partido por la mitad. Ajo, perejil, mostaza en grano, agua, vino, un poco de zumo de limón, un poco de vinagre, aceite de oliva y virgen extra y sal. Empezamos sazonando las costillas por ambos lados. El aceite, el ajo picado y el jugo del limón, todo eso lo untamos bien con la costilla, con nuestras manos bien limpias. Prende muy bien. Las colocamos con la carne pegada a la bandeja y el hueso hacia arriba. Agregamos agua y vino blanco. Ahora lo llevamos al horno que ya tenemos precalentado a 220 grados. A los 30 minutos le damos la vuelta a las costillas. De vez en cuando abrimos el horno y echamos una cucharada de caldo por encima de las costillas para que no se sequen mucho. Una vez terminado de hornear las costillas, sacamos la bandeja y el caldo que no haya quedado lo echamos en un cazo. Cuando empieza a hervir, echamos la cucharada de mostaza, el vinagre, el perejil y lo dejamos reducir. Un poquito, y tenéis las costillas ya fuera del horno y la salsa que os he comentado. Si queréis, la podéis echar por lo alto de las costillas, pero a mí me gusta que cada persona se eche a su gusto. Espero que os guste y hagáis estas cortillas. Hasta otra. Vez.